El primer módulo que vamos a estar platicando es aspectos generales del control interno como la ley sarvans oxley que es de Estados Unidos pero que tiene un gran impacto en el control interno el modelo COSO que sirve de manera internacional a definir el control interno más adecuado a cada una de las entidades eh, vamos a estar platicando sobre algunas mejores prácticas corporativas que se basan mucho en control interno estaremos hablando aspectos de control interno, que son actividades de control, su periodicidad, el ambiente de control que debe haber en las empresas para poder, eh, vamos a llevar, a llevar a buen puerto el control interno que se ejecute de manera adecuada, su diseño, implementación, eficiencia, eficacia y algunos aspectos que vamos a tocar de manera eh, detallada algunos y de algunos de manera general dependiendo del modelo de negocios. Hablaremos del plan de negocios y esa conjunción que tiene el modelo de negocios, su ejecución, control interno, generación de información, incluso sus efectos fiscales, nos vamos a enlazar con el aspecto de materialidad, esa materialidad tan llamada por la autoridad, pero que hemos evaluado que el control interno nos va a dar una buena herramienta para poder soportar esa famosa materialidad, incluso los cuestionarios de materialidad que está haciendo la autoridad cuando ejerce sus facultades de comprobación, las preguntas que te hacen, realmente es contestar un tema de control interno estaremos platicando también de los postulados básicos de las normas de información financiera cómo interactúan con el control interno eh, la sustancia económica por ejemplo de vengación contable vamos a estar platicando cómo se genera información que se presenta en estados financieros y cómo un control interno de una operación sencilla, desde una compra una venta, cómo impacta a través del control interno en estados financieros que nos van a servir para toma de decisiones así que no lo piensen mal, contraten Acuérdate, census, capacitación, diplomado en control interno y normas de información financiera. Nos vemos en la siguiente cápsula.